Volvemos al living, listos para recibir a nuestro próximo invitado. La verdad que nos damos un lujo de sí. poder charlar con el eh, autor, editor de numerosas obras muy interesantes que llega a la provincia de Mendoza para brindar un espectáculo muy, pero muy bonito. Mm, bueno. Hernán Casiari, bienvenido a Mejor Hola, de Hernán. Mañana. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, un gusto poder charlar con vos. Igualmente para mí. Casiari a la carta es la propuesta que, que venís a, a traer aquí a Mendoza. Sí, es un espectáculo en donde la gente decide eh, un rato antes de empezar si quieren que yo vaya para el lado dramático, para el lado humorístico, reflexivo. Uh -huh. Pueden pedir cuentos y yo de una manera muy obsecuente les hago caso al auditorio que esa noche se congregue en el teatro. Qué bien, ¿y cómo lo deciden? ¿Tienen que llenar un formulario? ¿Cómo es la dinámica? Sí, pueden hacerlo llenando un formulario cuando compran la entrada, pero también a viva voz en el teatro pueden pegar gritos. Ah, mira, ah, me gusta. ¿Y cómo hacen para sí, ponerse de acuerdo? Sí, sí, puede, acuerdo, es, es bastante interactivo. No es interactivo en el sentido de que yo no le pregunto cosas a la gente, sino que la gente puede pegar un grito y pedirme lo que quiera. Me encanta, porque si vas en mood medio tristón, claro, decís, yo quiero triste. vengo con ganas de llorar claro, y vas va a Claro, y así, exactamente. Va, va por ahí, hay muchos audientes. Auditorios que, que se, com, se complementan y, y piden cosas dramáticas al mismo tiempo. Hay auditorios que vienen muy festivos, que vienen de tomarse algo, entonces quieren, quieren que la cosa sea más humorística. Y eso lo decidimos entre todos dentro del espectáculo. Me encanta. Y vos vas con un arsenal de cuentos y decís, acá tengo para todos los gustos, para todos los humores. Exacto. Vamos viendo qué sale. Sí, exactamente. Qué Tengo bonita. en la computadora y una carpeta con un montón de historias que las voy desarrollando en tanto la gente lo vaya pidiendo. ¿Y todo de, de tu propia autoridad, Hernán? Sí, sí, claro. Sí, sí. Son, son todos cuentos. Excelente. Me encanta. ¿Y hay algún margen también para la improvisación en el momento de remodelar o refaccionar, mejor dicho, un cuento, re, ahí comentar otra cosa? ¿o no? Mira, eh, yo en general cuando, cuando hago lectura de cuentos, mis historias siempre son muy autorreferenciales uh -huh. y muchas veces, sobre todo cuando me siento cómodo y en Mendoza siempre me siento muy cómodo, uh -huh. eh, termino inventando los párrafos ahí o, o cambiando ciertas cosas, sobre todo para jugar con el que ya conoce las historias, contándoles otros entresijos, otros vericuetos. Así que sí, se, se pone medio improvisado pero sobre la marcha, sin, claro. sin carlos, sin estrategia. Perfecto. sabes que yo, Hernán, eh, te he visto muchísimas veces en TikTok. que Está buenísimo que se acerque de esta manera la, la lectura a, a los más jóvenes porque algunos fragmentitos de programas de televisión que uh -huh. has hecho de más los suben a las redes sociales y uno por ahí se va encontrando con eso. Te han comentado, te, te ha surgido esto de decir, yo te conocí por TikTok, por ejemplo, Sí, eh, el TikTok, empecé a, a subir historias a TikTok cuando la, cuando la aplicación permitió que haya una cantidad de minutos. ¿Se acuerdan que ya, antes el TikTok tenía solamente cortito, un minuto? Sí, sí. Y cuando subió a 10, dije, ahí ahora sí puedo. Y es increíble lo que ocurre. ¿Viste? Porque son, son cuentos que duran unos 5 minutos en promedio. Mi cuenta se llama Casiari en TikTok. Uh -huh. Y tienen millones de visitas de gente que... Habitualmente no tiene el ejercicio de la lectura, claro. pero que sí tiene la necesidad de escuchar historias, de, uh -huh. de oírlas aunque sea, y realmente tiene muchísimo éxito, cosa que obviamente no me esperaba claro. de esa aplicación. Y está buenísimo porque es la forma de llegar sí, a un público, público que quizás no consumía lo tuyo y que hoy por hoy no consume lectura, lo vamos uh -huh. a decir. Por ahí los chicos están muy alejados de ¿Sí? lo que es el, el libro y por ahí en las redes sociales, bueno, se van... De una forma de a Empapando los... de a poquito. Eh, tampoco de que lo digamos duro. que los chicos, estamos alejados todos. Sí. No, <risa> sí, es estamos todos lejos. Es ¿Y, y vos, desde tu lugar, que si, no, ¿cómo lo si ves? no diera la impresión de que nosotros leemos una barbaridad. No, y la es cierto, es, que es no. cierto. Y, y eso vos, vos, ¿cómo lo ves desde tu lugar de, de autor, de escritor? ¿Se ha perdido un poquito la costumbre de leer? No, no es que se ha perdido la costumbre, es que no hay más necesidad. Mm. O sea, un libro implica bajar la vista y hacer una sola cosa durante tres horas. Porque no estamos que hay más, más acostumbrados necesidad? a eso. Nuestro cerebro ya es multitasking, mm. necesitamos estar viendo cuatro o cinco pestañas al mismo tiempo. Entonces, poder escuchar una historia es muchísimo más gratificante que leerla. Para si vos querés leer un libro, un cuento mío, lo querés leer, en el momento en que lo lees, no podés manejar, no podés lavar los platos, no podés okay. cuidar a tu hijo. En cambio, escucharlo, podés escuchar mientras manejas, mientras cuidás al hijo, mientras uh -huh. lavas los platos, mientras haces footing. Es muchísimo mejor. Los chicos son mucho más inteligentes que nosotros. Supieron soltar sin nostalgia una uh -huh. cosa que hoy es caduca y es el papel. No uh -huh. tiene sentido. Está, es una buena opción, el, sí. el clásico audiolibro, ¿no? Exacto. Como lo conocemos. Y vos, Hernán, digo, ¿tenés subido a algún lado a alguna plataforma como decirte Spotify, por ejemplo, en formato podcast, tus cuentos para que uno, por ejemplo, está en el auto y dice, quiero escuchar un cuento, pueda acceder Breve. de esa forma? No hay ninguna aplicación donde no esté. Ah, muy bien. Perfecto. Todos Cualquier lados. lado lo vas a encontrar. Vez, vos entras a Spotify, pones casier, y Entras a YouTube, pones casier, y Entras al microondas, pones casier, y sale un <ríe> tostado. Y marcas y pip, pip, y aparecen los cuentos. Hernán, recién <ríe> comentabas que la mayoría de tus textos, de tus cuentos eran autorreferenciales. ¿Pero qué te inspira a la hora de crear, de redactar? ¿En qué te basas más allá de lo personal? No, solamente en eso. Cuando a mí me resulta divertido contar algo en una sobremesa Ajá. a amigos o a familiares, y esa gente a la que le estoy contando se queda en silencio dos o tres minutos, yo sé que ahí tengo material para una historia. Está bueno. Y después sí. la, la redacto y la cuento en voz alta para muchísima más gente. Excelente. Vos Hernán, bueno, tenés una inmensa trayectoria, hoy por tenés tu propia editorial, tu propia revista, pero empezaste de muy chiquito, tengo entendido que ya a los 13 años incursionaste en el mundo del periodismo y desde ahí no paraste. ¿Cómo ha sido tu historia? Bueno, más que incursionar... Eh, mi papá tenía un amigo que era el dueño de un diario en mi pueblo, en Mercedes, y, y le dijo al dueño del diario, dale algo porque no para de escribir a máquina <risa> todo el día. Y, y empecé qué escribías a hacer crónicas de básquet a los 13 años. Empecé, pero no, no no no era periodístico, sino era un gordito de 13 años escribiendo crónicas en el, diario, mi amor. En el diario. Era medio como una, una extravagancia en el pueblo, más que nada. Claro. Y en ese momento, a los 13 años, digo, antes de escribir sobre básquet, ¿sobre qué escribías? No, era ese, yo era muy lector, siempre fue mm. muy lector y entonces imitaba mucho lo que leía. A esa edad, cuando todavía no tenés tu propia voz ni tenés demasiada experiencia, yo me acuerdo que leía muchísimas novelas de detectives, de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, bien. Hércules Poirot, etc. Y trataba de escribir cosas de detectives con esa entonación de las malas traducciones españolas. Ajá. Era un espanto. Mm -hmm pero al mismo tiempo estaba ejercitándome para cuando me tocara escribir mejor. Así que estoy muy contento con esa época de mal escritor, de los 13 a los 30, en donde encontré mi propia voz. La encontré después en internet, a mi voz, una voz muy sencilla. Yo cuando quería ser escritor inteligente me salía mal, cuando empecé a ser escritor pelotudo me sale bastante bien. Bueno, eh, Más Respeto que soy tu madre es una de, de, de tus obras ¿no? más conocidas sí, Que fue clásico. adaptada ¿no? al teatro y ahora llegó al cine con Florencia Peña este, con, con grandes actores ¿Cómo repercutió en, en vos el hecho de que quieran eh, de que hayan querido digo, llevar este libro tuyo a la pantalla grande? Sí, en realidad yo como soy también un poco productor de lo que hago Nunca me pasa de que quieren llevar sino que yo propongo que las cosas ah, ocurran bien. Entonces, tanto la obra de teatro cuando buscamos a la salla, como sí. como la, esta producción cinematográfica Bien. en donde decidí ceder los derechos siempre Ajá. con ciertos cuidados, por supuesto. Eh, haciendo muy pocas concesiones, tratando que, por ejemplo, la, la película yo puse como condición que se filmara en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ajá. Generalmente el cine trata de abaratar costos y entonces finge que Mercedes es un lugar en Capital Federal para que no tengan todos que viajar y salga más barato. Yo Quise que fuera en Mercedes para que se viera realmente mi pueblo. Uh -huh. Propuse quién iba a ser el adaptador y el guionista. O sea que tengo un poco de incidencia en claro, las adaptaciones perfecto. de mis propias obras. ¿Y te gustó eh, la interpretación la me encanta, de Peretti y de Flor Peña? Con Flor, con Diego Peretti, con un montón de actores y actrices que, que compusieron casi exactamente lo que yo tenía en la cabeza ...cuando fantaseaba con que esa novela pudiera ir a la pantalla grande. Qué lindo, la verdad, un proyecto, ¿no? Un mega, proyecto, un ¿no? mega éxito. Al cine, un montón de gente sí. que, que ya la ha visto. Eh, bueno, que en el teatro, recomendadísima. Con Antonio, obviamente. que también fue súper exitoso. También, también. De hecho, una segunda sí, temporada. También. Bueno, y antes de eso, la novela se tradujo a muchísimos idiomas... que Ajá. ...eso tiene posiblemente menos, menos relevancia en cuanto a la exposición mediática... Pero que una novela de un pueblo mercedino se traduzca al coreano, por ejemplo, a mí me llama mucho un más flash. la atención Olvidate. que sus adaptaciones al cine o al teatro. Me Re. parece mucho más raro. Total. Está buenísimo. Hernán, ha sido un placer enorme poder charlar con vos. La invitación está hecha. Es este día sábado 22 a las 21 horas en el Teatro Plaza. Allí tenemos toda la información en pantalla para que puedas comprar tus entradas. Es en entrada web, eh, la página donde puedes ahí conseguir los tickets. Y si no, obviamente en boletería también van a estar a la venta. Casiari, a la carta. Sí, sí. voy a estar... El, el sábado desde las 21, así que los espero a todos y ojalá que la pasemos muy bien como siempre que voy. Seguro que cosas. sí. Por supuesto, Hernán, beso grande. Un placer. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Luego. Es un grosso, Hernán, es les genial. recomiendo seguirlo en TikTok porque es súper interesante. Por ahí uno que no está acostumbrado a leer, estar en contacto con diferentes historias y dejar volar un poquito la imaginación, sí. no la creatividad. Total. Con ese ejercicio, la verdad que está bueno. Esas buenísimo. cabezas son admirables, ¿no? Que tienen esa capacidad para componer no, sí, cuentos, textos. Eh, me encanta. Cual? Pero también te invitan a vos, ¿no? A, sí, a desarrollar mi, la creatividad. Imaginándote esa historia en tu cabeza. Ah. Porque él te lo relata, pero vos le pones cara a los personajes. Todo es bellísimo. Es lo más interesante. Casiari, así aparece en TikTok para que los que lo quieran seguir